La búsqueda Sebastián desesperada ya, ¿no? De un joven, eh, ayer conocíamos algunos detalles en cuanto a lo que fue este, la última vez que lo vieron, pero no, no se sabe mucho más que esto. Bueno, lo están viendo ustedes en imágenes, él es Gonzalo Jiménez, desde eh, la, la jornada del lunes que él se fue de su domicilio, ubicado en Gobernador Venegas, en Godoy Cruz, y nunca más volvió a ser visto, así que ante esta situación la familia justamente publicó estas fotos, así que préstenle particular atención a ver si pueden aportar datos y en caso de tener datos están allí los números de teléfono de eh, los padres y si no en todo caso llamar al 911 porque también hay una denuncia policial, una denuncia judicial, bien digo, y la Fiscalía de Homicidios, eh, no porque se investigue como un homicidio, sino que es la encargada de investigar los paraderos, está interviniendo en esta causa. Lo dice el comunicado, la última vez que él fue visto por sus familiares vestía pantalón de jogging negro, zapatillas grises, eh, una remera azul con tiras verdes, que es la misma que tiene la foto de arriba a la izquierda. Y lo particular es que él se fue eh, dejando todo en su domicilio, tanto sus pertenencias, su billetera, su teléfono celular, sus llaves. Por esto generó mucha preocupación y sobre todo porque este chico de 26 años eh, tiene una enfermedad eh, psiquiátrica, más concretamente bipolaridad, según nos dijeron algunas fuentes judiciales. Y de hecho, ya vi un antecedente de hace algunos meses que él desapareció también de su domicilio y fue encontrado en la zona de alta montaña, medio perdido. Así que, eh, bueno, existe cierta preocupación. Ahora, ayer, según pudo eh, recoger el testimonio nuestra compañera Silvia Santos con el padre, con Flavio Jiménez, lo que él relata es que ayer mismo recibió un llamado extorsivo. Uh -huh. Es decir, un llamado pidiendo dinero ante la desaparición de su hijo, por lo cual mucha más preocupación claro. en torno a esta causa. Hay, hay dos posibilidades de todas maneras, ¿no? Algo que ojalá que no, que, que, que lo tengan secuestrado o que sea algún vivo que ve estos teléfonos y llama para pedir dinero, ¿no? O una broma de pésimo gusto. De, de esas tres no debería salir. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a estar siguiendo eh, cómo avanza esta investigación. Escuchamos el testimonio de Flavio Jiménez, el padre de este chico que es intensamente buscado. Ayer en la mañana desapareció, se fue de casa... No sabemos exactamente a qué hora, no sabemos este, con, qué, con qué se fue en realidad porque como no estábamos no podíamos no podemos verlo. Pero sí tenemos, sabemos, entendemos que se fue con eh, un, buzo, un pantalón de buzo negro, eh, unas zapatillas salmon grises y presuntamente con una remera azul con tiras verdes ahí. ¿Llevaba celular? Alguna Dejó el celular, no llevaba efectivo. Eh, creemos que tampoco se llevó los documentos Porque entendemos que los había extraviado hace un par de días ¿Cuántos sí. años tiene? 26 26 años, y cuéntenos eh, qué de, de tipo de actividades le gustaba hacer A dónde podría ir, haber estado eh, Él salía regularmente a, a caminar, a correr a, este, Iba muy regularmente a, hacia el Parque General San Martín Hacia el Parque Venegas eh, tanto a caminar como a meditar, a hacer ese tipo de actividades. Hemos estado en contacto con sus amigos y no, obviamente no tienen contacto porque el celular lo dejó en casa. Claro, no tiene ningún indicio, digamos. No, hoy no tenemos ningún indicio. son las redes? No, las redes, este solo, solo gente consultando, si era verídico y nada más, pero no, hubo algún otro estafador que otro, pero nada más que eso. quisieron estafarlo? Sí, ¿De sí, qué sí. Forma? Eh... Intentaban hacerme creer que tenía que, que lo tenían secuestrado a Gonzalo. la denuncia? Sí, por supuesto. Esta puesta la denuncia. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que decíamos recién. La del padre se inclina más hacia una estafa de algún vivo, algún delincuente en